El título de tu charla decía, preparando una buena arquitectura SEO para e-commerce. A mí esto lo que me hace pensar es preparando una buena arquitectura, es decir, el SEO no es una cosa que comienza con la página lanzada, ¿no? No, lo mejor además, eh, lo mejor y lo de, lo de ser listo, diríamoslo así, es eh, meter al SEO antes de, a la, antes de empezar a hacer la web o ante un posible rediseño, porque la arquitectura de una web es fundamental para saber ...para prever qué es lo que va a posicionar en cada momento. Por ejemplo, ¿cuál, cuál crees tú que es, que es la clave... ...para que, por ejemplo, una empresa que se lance ahora... ...a un negocio en Internet, ¿qué, ¿qué clave tendría que tener? ¿Coger al SEO desde el principio? ¿Pero cómo decido qué arquitectura es la que más me va a encajar? Cuando el SEO trabaja con una arquitectura... Con, con, ...cuando el SEO no trabaja con una arquitectura previa... ...sino que el SEO eh, lo único que tiene es el conocimiento del empresario de su propio producto, eh, lo que hacemos es intentar exportar ese conocimiento que tiene el empresario, que tiene esa empresa, e intentar exportarlo a una arquitectura de una web. Aparte de eso, afortunadamente, existen herramientas herramientas gratuitas, eh, Google AdWords Tools, eh, SEMrush, SEO eh, hay muchísimas eh, herramientas que te facilitan determinadas, uh, determinadas, determinados automatismos. Por ejemplo, eh, con AdWords uh, Suggestion Tool puedes uh, conocer si la palabra coche o la palabra carro está más buscado en España, en Argentina. Entonces, eh, tenemos, uh, tenemos elementos para conocer a priori Cuáles son los. Uh, cuál sería el orden lógico. Pero siempre tenemos que contar con el eh, conocimiento del, del empresario, porque es él el, el que conoce su, su producto. Y claro, también esto dices, a la hora de, de poner las, las etiquetas, ¿no? Pues para saber de esto es de lo que hablo, esto es, esto es lo que van a buscar, claro, eh, tampoco es positivo ponerlo todo, ¿no? Quiero decir, hay un momento dado en el que uno ha de ponerse unos límites, ha de frenarse. Eh. Sí y no. A ver, lo que no es, lo que no es normal es eh, ir a la micropalabra, por ejemplo. Eh, en, dentro, de, dentro de las estrategias de marketing online, dentro de las estrategias de posicionamiento en buscadores, está la estrategia de posicionar la palabra corta, el short tail, que es, por ejemplo, tengo una, eh, una página web de ropa. Entonces, la palabra corta sería pantalones o sería camisa. Y, y la estrategia normalmente te indica que esas palabras de short tail te van a traer muchísimo tráfico, pero también te van a traer muchísimo tráfico palabras de long tail, palabras como, por ejemplo, eh, camisas de hombres rosas. No es una cuestión de que esa búsqueda en particular te traiga muchas visitas, sino que muchas palabras juntas te traen muchas visitas. Entonces, eh, hay que intentar entrar al máximo detalle, siempre que tenga algún sentido. Tener, eh, tener por ejemplo, intentar posicionarte por eh, gafas de sol rosa, si no tienes gafas de sol rosa, no tiene ningún sentido. Luego, eh, ¿cuáles son la, las herramientas, las últimas novedades para mantener el, el posicionamiento actualizado? ¿no? Porque como esto va cambiando, uno ha de mantenerse actualizado. Sí, pero las bases son, las bases son constantes, las bases son normales. Eh, la, la base del SEO desde sus inicios es un contenido fantástico y eso es lo único que no ha cambiado y eso es lo que nunca te tirará una actualización, una arquitectura potente y, y consistente, que seas eh, popular, si tienes buen contenido, vas a acabar siendo popular. Si tienes buenos productos, vas a acabar siendo popular. Si tienes eh, un buen eh, servicio, vas a acabar siendo popular. Es decir, eh, determinadas empresas no tienen esa fama por, por, por arte de vivir bloque, sino por, simplemente porque se han dedicado a dar el mejor servicio. Entonces, a la hora de identificar herramientas y demás eh, para estar actualizado, lo mejor es seguir eh, los uh, blogs de los propios motores de búsqueda que tienen eh, tienen blogs donde van eh, comentando todas las nuevas funcionalidades y demás y sobre todo redes sociales en redes sociales intercambian muchísima información y es un elemento fundamental para estar a, para estar actualizado o sea que a veces sucede que, que que este escribir para el SEO es que a veces canta canta demasiado Claro, si escribes para el SEO, es que no estás haciendo correctamente tu trabajo. Eh, el SEO se trata de que los motores de búsqueda te encuentren y te consideren como correcto, pero sin olvidarte que el que te va a leer es una persona. Si yo tengo que cambiar tu forma de escribir para gustarle a una máquina, seguramente no le gustes a una persona. Ahora bien, yo puedo coger Características del SEO y aprovecharme con tu mismo formato de escritura, aprovecharme de esas características para poder potenciar mi contenido de mejor forma. No es una cuestión de que eh, escribir para el SEO es llenar de palabras clave un contenido, no. Eso es un mal SEO. Eso es un, un mal trabajo de posicionamiento en los buscadores, porque además una sobreoptimización te puede provocar una penalización. Entonces no es una cuestión de que el texto para el SEO cante sino el texto, el mal texto, para el mal SEO, canta. Claro, esto al final ya nos llegamos a la misma historia, ¿no? Lo que Google nos da, Google nos lo quita. Es una especie de carrera de fondo contra el algoritmo de Google, ¿no? Y contra no, aprovechándote. Es Google, Google es una ola. Eh, al ser una ola, lo que tienes que hacer es montarte e intentar cabalgar el, el máximo de tiempo. En teoría, la ola va a llegar a su fin, pero yo espero que, que mis niños puedan seguir comiendo, de, comiendo del posicionamiento de buscadores porque ten en cuenta que allá donde hay un motor de búsqueda se es susceptible de ser optimizado. Por ejemplo, el motor de búsqueda de las redes de, de LinkedIn, de Xing de ese tipo de cosas eh, te permiten hacer una optimización. Por ejemplo, la, el motor de búsqueda de YouTube. YouTube utiliza grandes, eh, se, eh, comparte grandes funcionalidades con Google, con el motor de, de Google, pero tiene su especial idiosincrasia. Entonces, toda aquella web que tenga, un, que tenga un motor de búsqueda es susceptible de ser trabajado. Entonces, yo no lo veo un... El SEO no es ir contra el algoritmo, el SEO es coger el algoritmo y aprovecharte, aprovecharte de cuál es su, su desarrollo. Al fin y al cabo, eh, lo que te da es tráfico, tráfico que de otra forma tendrías que pagar. La cuestión está en si tu negocio se basa única y exclusivamente en ese tráfico pseudo gratuito que te pueda proporcionar Google, piensa qué pasaría si te lo quitaran. Yo creo que eso más bien sería el, eh, lo que la gente debería plantearse. Yo tengo un posicionamiento en buscadores, el 70, al 80% de mi negocio viene de buscadores, mi negocio sería sostenible sin el buscador. Si mi negocio no es sostenible sin el buscador, tengo que poner eh, eh, remedio, tengo que poner remedio para, para que sea sostenible. ¿Cómo ves el, el panorama de, de, de, en, entre las webs españolas? ¿Realmente hay, hay una buena labor de SEO? En España hay SEOs, quizás mejores incluso que en otros países. La cuestión está en que eh, el SEO que coge visibilidad es eh, el SEO que llega a más gente. Por ejemplo, yo doy muchas charlas. ¿Quiere decir que yo soy mejor que otro SEO? No, realmente es que yo consigo mayor visibilidad. En España hay SEOs y SEOs con un alto eh, grado de analítica que son espectaculares y que no tienen nada que envidiar a SEOs eh, extranjeros. Eh, hay dos casos en el, último, en el último mes, mes y medio, dos posts muy comentados dentro de las redes sociales inglesas y están sacados de posts españoles que, le, que han llegado a, a estas redes eh, inglesas a través de una traducción, a través de alguien que lo ha retuiteado, a través de, mira, fíjate lo que dice este con el Google Translate. El SEO español es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, hay gente muy buena. Y, y los medios de comunicación, son, es un claro ejemplo, los medios de comunicación... no vas a variar la forma en la que tienen los periodistas de escribir, no es la idea, la idea es aprovechar todo lo técnico que te puede dar el SEO para conseguir mayor visibilidad. SEOs en, eh, en medios, SEOs en empresas, eh, SEOs en, en consultoras... Eh, en España puede haber perfectamente, y sin ningún tipo de problema, 50, 50 60 SEOs de altísimo nivel. Y hay muchos SEOs, por ejemplo, que no son visibles, porque no le, no, no, no vienen, a lo mejor no vienen a charlas, no vienen a conferencias, eh, pero que en nuestro, en nuestro mercado, vamos a decirlo así, sí los conocemos. Hay SEOs españoles ahí y hay muy buenos. ¿Qué consejo le darías a una persona que, que se lanza ahora al SEO? Que se forme, que pregunte, que haga pruebas y que comparta. Sobre todo de que comparta. Yo he aprendido, eh, cuando yo aprendí SEO, lo aprendí gracias a Fernando Macía, Guillermo Vilarroy, eh, Lino Viñuela, eh, Felipe Duque, eh, HOK. Aprendí SEO, mis inicios en el SEO fueron gracias a una comunidad que compartía. Los SEOs nuevos efectuando. ...algunas, algunos, eh, normalmente no comparten información... ...entonces, que aprenda, que pregunte, que venga a los eventos... ...que se dé a conocer, que, que hable con nosotros... ...nosotros eh, tenemos eh, muchísima relación unos con otros... y y somos, yo qué sé, no, no, no somos gente de estar metido en una, una cueva, en eso o sea, se puede hablar con nosotros, aunque uno vaya vestido de traje, de corbata, pero eh, sobre todo que comparta. Nosotros hemos aprendido muchísimo con lo que la comunidad ha compartido con nosotros, intentar devolver a la comunidad parte de ese, parte de ese conocimiento. Si solo pudiera dar un consejo sería ese, que, que hiciera pruebas y que compartiera los resultados. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.